que quiera ir en coche, tiene que sí. Comunicado de la Coordinadora Cántabra de pensiones por unas pensiones dignas. La deriva que ha tomado en las últimas horas la campaña electoral de la Comunidad Autónoma de Madrid y que ha culminado con las amenazas de muerte a personas de relevancia política por parte de organizaciones nazis y fascistas, nos lleva a la Plataforma por la Defensa del Sistema Público de Pensiones en todo el Estado español a condenar radicalmente estos actos y a solidarizarnos con las plataformas de Madrid que ya han manifestado su rechazo al fascismo. Estas organizaciones y quienes no condenan los actos de violencia terrorista son enemigos de un Estado social, democrático y de derecho como recoge la Constitución Española, una Constitución que defiende los derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física y moral en su artículo 15. El movimiento pensionista del Estado, en su tabla reivindicativa, estipula defensa de los derechos sociales y los derechos humanos promulgados por la ONU Hemos salido a la calle cientos de veces y seguiremos haciéndolo para defender la democracia la justicia social y la solidaridad con quienes sufren, como esos menores, refugiados, sin protección, que esta gente desalmada intenta perjudicar con un cartel electoral que incita al racismo y al odio. No podemos olvidar y denunciamos a quienes, desde las instituciones, policiales y judiciales, protegen por acción u omisión estos actos de violencia y de provocación porque dejan desprotegida a la inmensa mayoría de la ciudadanía frente a quienes quieren imponer por la fuerza su ideología minoritaria y defender así sus privilegios y su poder económico. La razón, la verdad y la honradez de conducta son los valores que deben prevalecer en nuestro pueblo y nuestros representantes políticos y quienes nos gobiernan deberían dar ejemplo de estos valores, lo contrario Incita a la violencia, que es lo que el pensamiento fascista y nazi quiere provocar. Llamamos a todas las plataformas de pensionistas y a todos los movimientos sociales a manifestar su repulsa y condena de estos actos y dejar clara evidencia y testimonio que hemos trazado una línea roja, o fascismo o democracia y derechos humanos. Siempre defenderemos las pensiones públicas dignas y todo lo público como expresión de justicia, igualdad y solidaridad. Gobierne quien gobierne, los las pensiones públicas y los, los derechos se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne que gobierne, las pensiones se defienden. Las pensiones no se venden. Se defienden se vende se defiende las pensiones no se venden se defiende blindaje de pensión es la constitución blindaje de pensión es la constitución blindaje de pensión es la constitución